¿Qué tal, queridos amigos? Feliz viernes para todos, nuestro segundo viernes de cuaresma, terminando ya casi esta segunda semana que el Señor nos permite vivir del tiempo de la Santa Cuaresma. Quiero recordarles la invitación para que hoy tengamos un pequeño ejercicio de penitencia. La iglesia nos invita para que tengamos la práctica de la abstinencia, que es abstenernos de algo que nos agrada para ofrecerlo en sacrificio y luego ofrecerlo en caridad, en ayuda a algún necesitado. Lo invito para que, junto a la oración, unamos hoy este pequeño ejercicio penitencial. Ofrezcamos nuestro día, nuestra jornada, a la santa presencia del Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy viernes vamos a meditar San Mateo capítulo 21, versículos 33 al 43. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos, Escuchen esta parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas, levantó la torre del guardián, luego la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarles la parte que les correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, a otro lo apedrearon. Todavía... Todavía... Envió otros criados, más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente, les envió a su hijo pensando que por tratarse a su hijo lo respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron, ¡Ah, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora les preguntó cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron, pues les dará una mala muerte a esos cultivadores, a esos malvados y arrendará la viña a otros que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que corresponde. Jesús entonces dijo, no han leído nunca lo que está en la escritura, la piedra que se echaron los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, es un milagro patente. Por eso les dijo, Dios le va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que así produzca frutos. Al oír sus parábolas los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que se refería a ellos y trataron de apoderarse de él, pero tuvieron tuvieron miedo a la multitud que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esta parábola dirigida a los fariseos, los maestros, es un resumen de la historia de la salvación y la respuesta no tan acertada que han dado estos hombres y estas mujeres que han pretendido apoderarse de la vida, que han pretendido hacerse señores, dioses, y por eso han sacado los profetas han matado al hijo tal vez también refleja nuestra propia historia que muchas veces en la que muchas veces hemos querido hacernos dioses, la gran tentación seréis como dioses, sigue latente sigue patente ahí están ahí ese deseo y el tentador cada rato viene a decirnos seréis como dioses entonces el cargo se nos sube en las ínfulas y entonces el dinero y ya nos queremos más y entonces el poder y entonces nos queremos los todopoderosos. Cuando somos frágiles, pequeños, todo es prestado, mis queridos hermanos. Somos solos administradores de la viña del Señor. Seamos buenos obreros, entreguemos cuentas, demos resultados. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz viernes para todos.